Hola qué tal amigos de Extreme Base of the Car, espero que se encuentren muy bien En esta ocasión aquí nos encontramos nuevamente con la fabricación de otro cajón acústico Como pueden observar, este cajoncito me lo pidieron por Mercado Libre Y pues el cliente me dijo que si le podía sacar un video Así es que, pues ahorita se los vamos a sacar Ya que de este cajón acústico no había realizado pues ningún video Este cajón va a ser para dos subwoofers de la marca Rock Series Y el modelo es el RKS RKSUL804OS Aquí lo tenemos, así es como nos tiene que quedar Para la fabricación de este cajón acústico vamos a utilizar madera MDF de 18 milímetros Vamos a estar este, utilizando también tornillos de 1.5 pulgadas y vamos a estar utilizando resistor 950 para que esté bien unido. Así que adelante. Y bien amigos, vamos a comenzar a unir nuestra tapa inferior con la tapa trasera. Así es que comencemos. Aquí se le va a colocar el resis. Así es. Bien. Bien, amigos, no recuerdo si se los mencioné, pero este cajón va a tener dos pies cúbicos netos y va a estar entonado a una frecuencia de 42 Hz. Así es que, pues, iba a ser un cajoncito algo grande, como pueden observar, se ve, se ve largo para que pues, se desempeñen bien esos subwoofers. Ahí le ponemos el receptor suficiente para que quede bien pegado por la resistolena <risa> vamos a estar colocando un tornillo cada 10 centímetros para eso son estas marquitas para guiarnos Bien amigos, ya quedó nuestra tapa trasera con la tapa inferior unidas. Vamos ahora a continuar con sus laterales. Bien amigos, como pueden ver ya están listas las laterales de ambos lados y vamos a seguir con la tapa frontal, vamos a realizar sus marcas y vamos a cortar la parte donde va a estar ubicado el port, así que ¡vamos! aquí ya tenemos listos también sus cortes en 45 grados que van a ir en las esquinas para reforzar aún más el cajón hice varios porque apenas nos acaban de pedir otro exactamente igual así es que pues los corté de una vez también aquí tenemos lo que va a ser el refuerzo ya que pues este cajoncito va a llevar este refuerzo para que quede estructuralmente más este reforzado y pues también de una vez vamos a hacer el otro refuerzo así es que continuamos listo ahí quedó el corte donde va a ir el refuerzo obviamente lo vamos a emparejar como pueden ver Ardilla ya es experta en estos en estos temas de corte aquí ya quedó listo nuestro refuerzo lo siguiente que vamos a realizar es hacerle un rebaje en estas orillas con la fresa de redondeo bien, ahora vamos a colocar resistol en toda esta área para poder colocar lo que es la tapa frontal así que ahí vamos por menos a pegar el port 1 con el port 2 pero vamos a hacerle unos redondeos de este lado con esa fresa así que cáchala todo bien cáchala de este cajoncito va a ser pues algo grande de 4 pulgadas aproximadamente o 10.2 centímetros así es que pues se va a ver bien con su grande amigos ya quedó nuestro por de entonación y ahora vamos a proseguir a colocar el refuerzo que va a ir en esta parte estamos ya colocando las medidas para poder este, colocarlo Listo, amigos, ya quedó nuestro refuerzo y, por supuesto, ahora una buena sellada para que no tengamos fugas de aire. ahora vamos a continuar a lijar el cajón está midiendo el punto medio de este lateral porque aquí vamos a poner su conector siguiente que vamos a continuar es a realizar los orificios donde van a ir los subwoofers y el orificio va aproximadamente de 18.4 centímetros ahí ardilla se está peleando con el router tiene que quedar bien apretado para que para que no se salga la fresa de corte bien, continuamos. Vamos a poner el router en esta plantilla. Y de hecho, amigos, si se lo preguntan, en cuanto a la plantilla, la verdad me gustaba más la otra, pero pues esta también sirve. La otra era más, este, más práctica y más, este, más precisa. Bien, ahí quedó. Así vamos a hacer el orificio Step 1. Wake up, brother, gonna rise to the sun. Step 2. Bueno well, amigos, ahora lo que vamos a realizar va a ser emparejar este deporte de en donación porque como pueden ver, esto es este chueco con esta fresa recta bueno como pueden ver ya está sellado en la parte de adentro ya solo queda hacer sus redondeos con la fresa que tenemos de este lado en todas las orillitas y también en el port de entonación así que vamos a seguir ya casi terminamos bien amigos como pueden observar ya le hicimos sus redondeos ya casi está listo el cajón ahorita pues en estos momentos lo que nos falta por realizar es solamente pues lijar sus redondeos para que se vean aún mejor y también nos falta poner su conector pero como pueden observar amigos ya casi está listo este cajón pues solamente va a ser así en acabado natural pero pues como pueden observar es un cajón bastante largo y pues se ve bastante bien o sea, por de 4 pulgadas para los surfers de 8 si alguno de ustedes está interesado por un cajón igual a estos lo tenemos por mercado libre abajo de este video les voy a dejar el link por si quieren un cajón igual a este también se los podemos realizar con acabado en body o como gusten y pues bueno amigos, espero que les haya gustado el video, y si les gustó, suscríbanse y denle like, gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video con más AudioCard, adiós. Más tarde Bien amigos, estábamos a punto de entregar el cajón Y nos encontramos Un alacrancito Como pueden ver Y a Maja le da miedo Bueno, ella lo encontró Estaba buscando un yurex para se está subiendo, se está subiendo Empujarlo para abajo así. Y pues ahora le vamos a ir A buscar un nuevo hogar Ahí llevamos el cajón. Así es que, pues, vámonos. Bien, amigos, ya encontramos un lugar para el alacrán. su nueva casita. Bueno, pero acompáñame para que le quites el hule. ¡Ay, no, mino! Solo se lo jalas y yo lo aviento. ¡Ay, ahí está un perro! ¡Ay, no! ¿Qué tal si le pica? ¡Uy, pirito! Mira, va de tu lado. Mejor no. Sí, ay Dale la bolsa Toma, y avienta ¿Ven? Ahí sí está, hecho bolita Y se fue ¿Y <risa> voy? ¿Eh? ¿Qué sí, sí, sí. tiene? Ya lo aventaste No, ¿Ah? oh, si sí es que lo tengo No lo agarres porque luego son salvajes no les gusta que les agarres la cabeza. ¿Ven? No, si tiene bien fácil el cuello. ¿No le dijiste adiós a la alacrán? ¿Ardilla? Adiós al alacrán. levantaste lejos? Sí, ahí en el árbol. Vámonos. que se va a volver a subir al carro.